Es que ¿Cómo? está llorando, tío. ¿No puedo explicar. Nos acaban de hacer la PCR a mí, ahora mismo lo han he hecho Me ha he metido primero este lado No ha enterado porque tenía pocos Me lo ha metido en me el otro llorando. A toda hostia Le hemos dicho Slow layer, please Y me ha metido a toda hostia Me ha reventado Ahí atrás está Juan sufriéndolo Ahora las consecuencias Qué heavy, tío No nos han dejado grabarla Pero bueno, ahí está Juan Me cago la puta ah, hola, hola, hola, hola. Juan ah. Dios ah, No sé si me aprecia, estoy llorando Chaval Beltrán, te toca Joder. Han buscado oro y creo que lo han encontrado Me imagino un elefante haciéndome la PCR y tendría más cuidado, ¿eh? ¡Buah! Estoy ¿Sí? llorando Mira Beltrán, tío, Me, me cagado da PCR Beltrán está sí, sí, mira, mira Beltrán. Le toca a Beltrán Vamos, Beltrán Listo. <risa> ¡Buah! <risa> <risa> Concentrándose Concentrada como si en Mar Atlántico el Dali, tío Tranquilo, tío! <risa> este va a romper el palo y se lo va a bajar dentro Relájate, Bel ¡Vamos! a entrar! No, no, está. Quédate, quédate, ya está, casi, ya está, ya está. ¡Ahí estamos. <risa> vamos! vamos. Va a suave, ¿no? ¿Qué? ¡Joder la madre, tío! ¡Oh! PCRs hechas dos días antes de los vuelos. ¿Sukran? Salam alaikum. Estamos en Dakla. Acabamos de hacer la PCR, que es el nuevo protocolo en el año 2020 en la Tierra para poder viajar entre países. Viene una persona. Te rasca un poquito en la nariz Hostia. y después ya puedes pero, coger tu vuelo. Un poquito bastante, eh, te la rasca. <risa> <risa> te mete hasta aquí, más o menos. <risa> en esta dirección, ¿vale? Eh? <risa> el cerebelo, pues un poquito para abajo, el cerebelo. Ya nos hemos hecho la PCR, estamos en el hospital ahora esperando. Bueno, normalmente los hospitales suelen ser sitios de muchísima limpieza, todo está súper limpio, pero podéis observar aquí a lo alrededor. Se mueve rápido, ¿no? igual, es, igual es un secreto y utilizan el yogur, los fermentos del yogur como desinfectante y fuera la gente, dentro, la recepción, los que nos están cobrando, ninguno está utilizando mascarilla. Los policías tienen la mascarilla bajada cuando pasamos por los controles porque hay controles fronterizos, cierre perimetral, igual que en España, y nadie utiliza la mascarilla aquí. El uso de la mascarilla o cómo lo viven respecto a Europa es muy diferente. Aquí te miran raros si llevas mascarilla más bien, más que no llevarla. En la ciudad tú no vas a mascarilla. Sí. ¿Cómo nos ponen aquí todos? vamos todos ahí, lo sabes, voy a echar para atrás, ¿eh? A la policía a la, marroquí le encanta que hagamos estas cosas Para contaminar menos Bueno, pues este chico lo hemos conocido en el mecánico Le he preguntado dónde podemos ir a comer Nos ha cogido en coche y no sé dónde nos lleva ¿Cómo vamos al el coche? Vamos 5 en un for... 6 en un forfiesta sí, for Estamos esperando a que nos reparen ya, ya un coche para, para irnos por el desierto <tose> Cinco turistas de españoles desaparecen en Dakla secuestrados por un marroquí súper simpático. Hola, creo que la comunicación está fallando un poco. Después de esta pedazo de vuelta, hemos vuelto. Yo no entiendo nada. Sí, tampoco entiendo nada. Hemos dado una vuelta, que te cagas, para ¿Sí? volver. Al mismo sitio, ¿no? Porque estamos en otro sitio. No, no es el mismo sitio. Pero Al con mismo. la misma gente y otro coche. Que y hemos cambiado de coche por el camino también. Lo peor es que hablamos fr francés perfectamente. Y él habla francés perfectamente. Y nos estamos comunicando bien, pero no nos dice las cosas. Y nos trae aquí y de repente lo descubrimos todo. Sí, sí, vamos a comer. ¿Qué queréis comer? Cuscús. Ay, no, Cuscús es el jueves. Y yo, bueno, pues llega a nosotros y te dice, uff, no sé. ¿Y digo, qué se come los sábados? Dice, no sé. Y yo, bueno, vamos al restaurante. Sí, sí, sí, sí. Nada, hemos aparecido aquí. ¿Qué okay. ah, el coche? One day. One one day. Ah, es el coche que nos prestan al final. Ah. ah. Ya, ya lo he entendido. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer vuestra cartera. Sí, sí, sí. Vamos <risa> a alquilar por, ese coche de ahí. Por eso están simpáticos con nosotros. Yo pensando que teníamos una amistad desinteresada. Is... You know why the, the the guys tell me no why? why? Because we try to negotiate the price. No, no, it's not this. Because we look like crazy. Yeah. Like this. So... I told you calma verdad, for yeah. this, that it's not good. <laughs> the place, no, right? The wind, no, I really, the people. Uh, if you yeah, want, yeah, to, if you want to calm, relaxing. <laughs> if you want to go something okay, after, you know what I happened. You, you, you know why. And I love you. But you if know you why? Because I need. Brother, no mis hijos a ir ir a ir, son nerviosos, Al final volvemos al hotel para comer. ¿Para no hemos conseguido alquilar un coche en toda la mañana. Porque nos ven pintas de liantes, básicamente. Por, básicamente. Y no se equivocan, porque lo íbamos a derrapar en el desierto. Eh, ¿Con qué probabilidad? Como 100%. 100%. 100%. Hora de comer. En el hotel nos han preparado comida vegana. Con tenemos por aquí Eso no es muy vegano, ¿eh? me han dicho Esto no Eso es segura Soy un pecador Con Sorry. albóndigas de camello, seguramente Pues sí, <risa> albóndigas de camello, dice Es broma, marroquís No, no, que para problema, es por no, no, sí comen camello ¿No? Pero eso no es nos albóndigas ¿Comen camello? A mí yo no me dijo que era camello ¿Sí? ¿Coméis camello? camello? Yeah. Bueno, no, no, te, no, no. lo judo, es ¿eh? no. no lo mismo que comer otro animal Comida de locos, todos los días en Dakla, evasión Para reponer fuerzas Tienen menú vegano todos los días, súper <coughs> COVID tienen menú vegano todos los días, súper bueno. Vamos a disfrutar. Lo gorro. Ah, pero que va a venir ya. No, no puedo, no puedo. aquí. ¡Moja! ¡Moja, cam! ¡Moja! ¡Moja! ¡Cam! ¡Moja! ¡Moja! ¡Maja! ¡Maja! todo Hasta mariposas en el estómago por ir a surfear. Ay, oh, las rodillas, chacho, no se me ha curado. Está ahí todo agachado. Olitas crema solar, el paraíso. Vamos. Viento recto. atención porque las olas empiezan allí al final y mirad por dónde viene Miquel acaba de surfear una ola de que? un kilómetro por lo menos de ola 500 metros más de, mucho más de 500 metros allí es el principio Miquel viene corriendo está a tomar por culo una locura, cansa mucho es muy muy larga. que ola has cogido? no sé pero mira si hasta el final me encontré con los de Kite, y seguía y seguía y seguía y digo madre mía no para esto <risa> Surfing done, hemos acabado de surfear, hola épicas, estoy muerto de hambre. Son las 2 de la tarde y nos vamos ahora a comer, estamos en Tagla. Estamos en la ciudad. Nos vamos a comer a ver si encontramos algo vegetariano. Tiene por pinta ahora? de que sí, eh. Mira, mira lo que hay por aquí a ver qué es esto. Lentejita, ¿La más? Tiene, Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta muy barato, tío, platos so a euro y medio, 80 céntimos. Lentejita, 80 céntimos. Bueno, oh, le hecho un poco menos. Eh, ¿Le dices esta oh, <tú> gin? La Haptek. La Haptek. La Haptek. La La Haptek. La es? ¿Qué es? Llegó wow, el primer plato. ¿Cómo nos vamos a poner? Tiene muy buena pinta, Tajín de verduras y luego vienen las lentejas, ¿no, Alex? Guau, pedimos agua, tío. Guau, está muy bueno, ¿eh? ¿Qué es esto o qué? ¡Oh, sugar! Mm. Vamos a probar las latis, sapi, puya Guau, y lo dejo. Están buenas, ¿eh? Están mejor que la de mi abuela, tío. ¿Lo has oído? No le voy a decir eso, que, son, que como lo veo ahora se va a cabrear. Es mentira, abuela, no están mejor que las tuyas. ¿Cuánto es esto? 250. 25 euros por comer aquí, Gracias. No. Gracias. Shukran. Shukran. ¡Sí! vlogger? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Like, subscribe, share ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! O ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos! El barman ha dicho que tiene una sorpresa para nosotros. ¿Es No this esto es original Maroc. ¡Oh, yo, yo! La mejor manera de acabar el viaje a Dakla. ¡Moja! Ven aquí, el mejor recepcionista. ¡Hola, amigo! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Vamos! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! ¡Moja! Dale like y suscríbete <risa> Mohamed, el mejor recepcionista de la historia. <risa> <risa> Buon appetit, guys. Buenas noches también. Con el equipo, Maro. Salud. Salud. Salud, salud, salud, salud, salud, guys. salud, está, está muy muy rico, amigo. Fuah. salud, enjoy, salud, salud, salud, salud, salud,